Aquí estamos con Chochito, el narrador eh, puertorriqueño más querido. Chochito, ¿cómo te sientes aquí en la República Dominicana? Papi, me siento bienvenido, estoy agradecido del pueblo. ¡Estamos aquí, papá! ¡Woo! ¡Qué malo! Bueno! ¿Qué malo? Estamos activos. Tú sabes que nosotros vamos a ganar hoy, ¿verdad? Sí, sí, cómodamente. Cinco a dos. Cinco a dos. Se va a acabar el juego de hoy. Cinco a dos. Un saludo a los sabrosos. Oye, me saludan a los sabrosos, papi. Muy bien, ahí, ahí estuvimos también conversando con el comentarista de deporte Chochito. ¿Eh? ¿Tú, el que sabe, tú el que sabe algo de deporte sabe quién es Chochito. Que él narra de una forma muy peculiar y, y la gente le gusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese magú, Power! No le gana a nadie. Y, y así es una ración. Estuvimos con eso, personas que uno la conoce y ve que son demasiado humanos. Chochito eh, nos trató muy bien allá en Quisqueya, anda con un grupo. Que, que no es son como 200 <risa> ellos, que vienen de Puerto Rico y se sientan todos un, en un mismo lado, ya cuando dan un gira ustedes saben cómo ponen ellos. Pero es bueno visitar lo que es la serie de Caribe, hasta el miércoles me parece. Eh, nosotros debemos pujar porque no podemos perder uno. No podemos perder uno, hemos ganado todo, pero si perdemos uno ya estamos mal parados. Entonces debemos apoyar usted que vive en Santo Domingo y de aquí, y de aquí usted puede ir allá, apoye, porque eso se ve bonito claro. cuando los muchachos están bateando y ven que... O sea que le aplauden que somos de aquí, al lado de San Francisco de Macorís. Eh, como nos pasó allá, que nos vieron los muchachos, Hans, y Gurutia. Y ah, ustedes están aquí también! Se <risa> sienten bien cuando nos ven. Pues, una boletica no cae más. <risa> <risa> no, yo lo que tú dices, se siente un ambiente muy bonito. ¿Por qué hay tanta calor Yo no sé. Que gordo, Mira. Aquel... Hacía una calor que el pantalón se me pegaba era a los ¿A muros dónde? así, en lo muros me tenía un jean sí. y se pegaba Ay, de sudor pero está bien que tú digas que, que el pelo. Y Todo ese calor y, pues, y, calor. y tú veías mira, mira, de cinco. Mira, ese, ese baño de las mujeres <ríe> bien lleno, llena mujer y era por no, la no, calor No, no. en televisión. Tienes que corregirte. Ay. Ay, es verdad es verdad amable siete sí, sí, sí. porque ella dijo que se pegue el pantalón de ella abajo no. yes, yes. tenía calor yo dije cabello. de los musos a ustedes porque cuando empezaron a hablar de su no, mujer hay que dejarlo no, quieto no, no, porque no ustedes más, la detalla sí. eh, no, no, no. la detalla ah, no, no, mi no, no, amor no, no, no, y se despaña entonces eh, no, no, no, no Tú va a estar corrigiendo a ella. Me y mira, el compañero te está corrigiendo. No, tú apoyador. <ríe> tú lo quieres un apoyador, <risa> claro. Él claro. no quiere perjuicio para ti. Sí. Tí, el, el pantalón <risa> ah, se me... Sí. pantalón se me pegó. pegó ve hasta hasta eh. ¿Cosa hace? <risa>